Hola, ¿qué tal? Saludo cordial a todos nuestros amigos de Noticias Internacionales Mundo y Noticias de Última Hora. Bienvenidos a un nuevo segmento informativo para hoy. Y atención, amigo, a la noticia caliente de las últimas horas. Hay tensión entre los gobiernos del norte y el gobierno en Moscú por el derribo de un dron estratégico de los Estados Unidos. Unidos en las fronteras con Rusia. Seguimos evaluando exactamente lo que pasó, pero creo que partiendo de las acciones de los pilotos rusos está claro que fueron inseguras y poco profesionales. Creo que los hechos hablan por sí solos. De nuevo, lo que vimos fue un avión de combate vertiendo combustible delante de un dron y acercándose tanto al artefacto que dañó la hélice de la aeronave estadounidense. Asumimos que también ocasionó daños al avión ruso. Les tengo todo lo Dos detalles y que dicen ambas partes. Una daga en el corazón económico de Joe. Putin en las últimas horas ha dicho que Rusia fortaleció su soberanía económica en el 2022. Después del colapso de la Unión Soviética, el sistema del mundo bipolar comenzó a resquebrajarse. Francamente, para la gente de mi generación, nos pareció que después del colapso de la URSS, desaparecieron las bases para un enfrentamiento. ...dentro de la nueva Rusia y el mundo occidental... También noticia de última hora. Tenemos información de que en Bangmont los grupos Wagner están avanzando y han llegado a una fábrica que está ubicada casi en el centro de este asentamiento. Ya les contamos todos los detalles por parte de los medios extravos aquí en Noticias de Última Hora y Noticias Internacionales Mundo. Cambio de postura en la federación respecto a cómo puede terminar el conflicto entre Rusia y Ucrania. Hay debate en las redes por estas declaraciones. ...del portavoz de la presidencia en Moscú, Dmitry Peskov. Listos los tanques Leopard 2A6 de Alemania que entregó a Ucrania. Ya están allí en Bakhmut, en las fortificaciones ucranianas. Me gustaría expresar, expresar mi gratitud una vez más, que ustedes estén aquí, que defiendan nuestra tierra... Que eliminen al, eliminen al enemigo. Están llevando a cabo una tarea importante porque nos da tiempo para entrenar a los reservistas. Tenemos que darle una palabra. Aún más, debemos darle una Y enviarlos de vuelta a casa. Quiero desearle que realicen con éxito sus tareas militares y regresen a sus unidades sanos y salvos. Gloria a Ucrania. Gobierno en Kiev admite que es difícil la situación en Bakhmut y aún más la disuasión o avance de los grupos Wagner en esta zona. La situación en el este es muy dura, muy dolorosa. Necesitamos destruir el poder militar del enemigo y lo haremos. Bilogoribka y Marinka, Abdipka y Bakhmut, Bugledar y Kamyanka y todos los demás lugares donde se decide nuestro futuro y de se de lucha de por el, el futuro de ucranianos. diarios militares eslavos hablan de una posible contraofensiva de Kiev en Zaporilla las tropas del ejército ruso comenzaron a usar las bombas Grom en el campo de batalla Corea del Sur y el Norte comienzan los ejercicios escudos de la libertad en medio de las tensiones por los lanzamientos de advertencia de Pyongyang de misiles balísticos en el mar de Japón y presten mucha atención a este dato de última hora amigos, los Wagner acaban de dar un revés bravo a Zelensky. se ha documentado la llegada de los Wagner a la fábrica Sof allí en Bakhmut, que son unas instalaciones grandísimas, prácticamente es una ciudad subterránea, y allí están mostrando fotos de lo que ha sido la toma de esta planta de metales no ferrosos en Bakhmut. allí en Vostokmash, se llama la fábrica según lo dice el diario Avia.pro aseguran los Wagner y el ejército ruso de esta forma la línea del frente. Se sabe que toda esta planta, la mayoría está al control de los Wagner, según dicen los editores del diario. Allí, en esta planta, Boston Marsh los militares de Ucrania. Se retiraron un día antes para evitar grandes pérdidas con los grupos de asalto, que repetimos, han posteado en redes sociales una selfie con la que están documentando su control y la presencia en esta fábrica donde el mes de diciembre estuvo el presidente ucraniano. Se cree que allí, según información de medios militares, allí en esta fábrica pudieran estar resguardados más de 300 soldados ucranianos que están en medio del caldero que ha puesto Prigozin, el director... Wagner allí ha puesto toda la carne en el asador y con esto se denota que los grupos Wagner están desgastando y presionando a las tropas de Zelensky para que abandonen este territorio que tienen la orden directamente desde Kiev de retenerlo a toda costa y a cualquier precio. Expertos del diario dicen que esto indica que es poco probable que las Fuerzas Armadas de Ucrania puedan tomar alguna medida para desbloquear la ciudad, incluso a pesar de que durante la reunión del cuartel general Zelensky y el mando de las Fuerzas de Ucrania se pronunciaron a favor de continuar con la lucha en la ciudad están diciendo los expertos del diario Avia.pro y ojo a este dato que es uno de los datos más comentados en las últimas horas en redes está caliente las tensiones entre los Estados Unidos y Moscú todo por cuenta del aparente derribo de un dron estratégico de los Estados Unidos en las últimas horas cerca a la frontera rusa. Hay muchas informaciones que se vienen manejando pero vamos a ser lo más objetivos que podamos con esto el Pentágono ha denunciado que casas de Rusia han derribado un dron de reconocimiento Recientemente se señala que estaba patrullando sobre aguas internacionales el dron el WAP de Estados Unidos y que según la versión del Departamento de la Defensa de los Estados Unidos dicen que eh, uno de los aviones Sukhoi fueron dos que estaban realizando el seguimiento del avión no tripulado. Lo hizo de una forma arriesgada colisionando con el MQ-9 golpe la hélice del vehículo no tripulado por lo que desde el Pentágono dieron la orden de derribar el dron en aguas internacionales el suceso se dio a conocer a eso de las 30 de la mañana hora local los MQ-9A Reaper tienen una envergadura de 20 metros y pueden permanecer en el aire más de 24 horas estos drones con capacidad de carga útil de unos 1740 kilómetros se usan principalmente para ejecutar tareas de inteligencia y reconocimiento aunque también tienen la capacidad de portar armamentos Así fue que Pat Ryder habló en las últimas horas de este incidente. Además, el Comando Europeo de Estados Unidos insistió en que las aeronaves estadounidenses y sus aliados continuarán operando en el espacio aéreo internacional. Por su parte, el portavoz del Pentágono, el general de la brigada Pat Ryder, señaló en rueda de prensa que el secretario de la Defensa, Lyud Austin, no había hablado con su homólogo ruso, Sergei Choigu. Por otra parte, se negaron a ofrecer detalles sobre si Washington planea recuperar los restos del dron y tampoco se confirmó si el MQ-9 llevaba armas desde la Casa Blanca indicaron que el presidente Joe Biden ha sido informado de la intercepción del dron. Por su parte, el Departamento de Estado de los Estados Unidos planea llevar a cabo consultas con Moscú respecto al incidente respecto el embajador de Rusia en Washington. Anatoly Antonov fue convocado por el Departamento de Estado. Además, esta cartera comunicó que el jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en Moscú remitió al Ministerio de Exteriores ruso en relación con este incidente ocurrido en el Mar Negro. El Ministerio de la Defensa de Rusia comunicó que la mañana de este martes un dron de vigilancia y reconocimiento MQ-9 Reaper de la Fuerza Aérea de Estados Unidos violó las restricciones temporales impuestas al uso del espacio aéreo sobre el Mar Negro. La institución aclaró que el dron se dirigía hacia el espacio aéreo ruso con los transpodedores apagados violando las restricciones temporales impuestas por Moscú en la zona con motivo de la operación militar especial en Ucrania a medida que fue debidamente informada a todos los usuarios del espacio aéreo internacional y publicada de conformidad con los estándares internacionales. Asimismo, desde Rusia explicaron que el MQ-9 perdió el control tras realizar una brusca maniobra, perdiendo altitud hasta estrellarse en el agua. Sin embargo, los cazas U-27 no entraron en contacto con el dron y tampoco hicieron uso de sus respectivos equipos contradiciendo la versión que entrega el Pentágono en las últimas horas. Es un dron no tripulado, no hay versiones de que esto pueda escalar las tensiones entre el norte y Rusia, por lo menos lo dejan los anuncios que han entregado los respectivos gobiernos. Ojalá no va a pasar nada, esto es lo que también dicen algunos analistas, y ojalá que no pase gracias a Dios, porque esto podría escalar eh, el conflicto, no solamente a nivel regional, sino a nivel mundial. Putin ha dicho en las últimas horas, escuchen esta nota, que el norte es el responsable de las voladuras del Stream 1, que literal son los más interesados en que esto ocurriera, que algo como lo que ocurrió en el Báltico con sus instalaciones no lo realizaría cualquier grupo pro ucraniano y que el norte son los que más ganan actualmente al vender más caro los suministros energéticos entre un 25 y 30% de lo que Rusia lo vendía a Europa. Son las últimas declaraciones que ha entregado Vladimir Putin a los medios de comunicación. Según los diarios eslavos, en las últimas horas el presidente Vladimir Putin ha dado declaraciones en donde, bueno, esto muchos lo han tomado como una daga en el corazón en el fortín económico para Biden, pues Rusia ha fortalecido ampliamente su soberanía económica en el 2022. Fueron las declaraciones del de presidente de la federación en las últimas horas que según lo que ha dicho se trata de uno de los resultados más importantes del año anterior. El contexto de la noticia dice que Vladimirovich expresó este martes durante su visita a una fábrica de aviones en la ciudad de Unlan Ude que el país fortaleció ampliamente su soberanía económica en el 2022 voy a citar las declaraciones escritas del mandatario Rusia superó el año pasado un hito muy importante en su desarrollo, este es el resultado más importante, incrementaremos enormemente nuestra soberanía económica declaró el mandatario ruso según el mandatario cuando Occidente impuso las sanciones contra Moscú esperaba que Rusia se derrumbara en dos o tres semanas o quizás en un mes, la expectativa era que las empresas se detuvieran que el sistema financiero colapsara y que Rusia fuera sacudida desde dentro y colapsara aseveró agregando que esto no pasó después del colapso de la Unión Soviética el sistema del mundo bipolar comenzó a resquebrajarse, francamente para la gente de mi generación nos pareció que después del colapso de la URSS, desaparecieron las bases para un enfrentamiento a la nueva Rusia y el mundo occidental, las bases ideológicas para la construcción. Resultó que no era así. Resultó que los intereses geográficos ...eran mucho más importantes para nuestros socios, como les llamaba antes, que las contradicciones ideológicas con la antigua Unión Soviética. También resaltó que los agentes económicos de Rusia crecieron, maduraron y desarrollaron su propio nivel de cultura, sus propias conexiones en el mundo y sustituyeron fácilmente a las empresas que abandonaron el mercado ruso. Además, el jefe de la Federación subrayó que las bases fundamentales de la estabilidad económica del país euroasiático resultaron muy mucho más sólidas de lo que él mismo pensaba. Entre otras cosas, Putin ha señalado que los problemas actuales a nivel internacional comenzaron tras el colapso de la Unión Soviética, ya que el orden mundial fue creado después de la Segunda Guerra Mundial por los países que ganaron la Segunda Guerra Mundial, en primer lugar por Estados Unidos y la Unión Soviética. Asimismo, destacó que la Federación resuelve en Ucrania el problema de la supervivencia de su Estado. Para nosotros no se trata de una tarea geopolítica sino de la supervivencia del Estado ruso de crear las condiciones para el futuro, desarrollo del país y de nuestros hijos, afirmó, agregando que para acercarse a la paz y la estabilidad hay que consolidar la sociedad. Bueno, mis amigos, y oído al tambor de lo que está diciendo el portavoz del Kremlin, estoy hablando del de señor Dimitri Peskov, que ha dado puntadas, o pudiera decirse, que este es un cambio fuerte en el discurso sobre cómo pudiese terminar el conflicto entre la Federación y Kiev. Y sorprende diciendo que, luego de que por mucho tiempo había dicho que, bueno, no se descartaba que el conflicto se terminara en una mesa de negociaciones. Ahora Peskov dice que los objetivos en Ucrania solo pueden conseguirse a través de las fuerzas militares, es decir, usando la fuerza militar. Y esto para los expertos prácticamente es un giro de 180 grados de Rusia sobre cómo puede terminar el conflicto o cómo puede llegar el fin de la guerra en Ucrania. Por otra parte, Dmitry Peskov ha dicho que la Federación no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional comentando la información que fue posteada por el diario internacional de New York Times de que el tribunal abrirá dos casos de crímenes de guerra contra Rusia y esa fue pues la respuesta que entregó en las últimas horas el portavoz de la presidencia Dmitry Peskov a los medios internacionales y locales. <música> De otro lado, señoras y señores que nos ven y nos escuchan en Noticias Internacionales Mundo y Noticias de Última Hora, ¿qué está pasando en Bakhmut? Que es el foco de las batallas más grandes que se han visto en Ucrania. Ya están los tanques Leopard 2 a 6 allí en Bakhmut. así lo están reseñando los medios en lavos. Y tal parece la orden para aquellos con que están retirándose a otros asentamientos de las AFU los han llamado de nuevo para que se reagrupen y poder estar listos para la contraofensiva y poder frenar la arremetida Wagner que es brutal no tienen cómo parar la aplanadora Wagner allí en Bakhmut se sabe en las últimas horas por información que está presentando el diario avia.pro que los combates son incesantes, sin respiro para la SAFU, que les llueven aplausos de artillería y múltiples sistemas de cohetes rusos que están utilizando la federación para abrir campo al grupo de asalto y que por cierto el mismo ejército ucraniano lo ha dicho en las últimas horas Que ya no pueden disuadir de forma efectiva El avance de este grupo Específicamente allí en Arteomox Entonces los aproximadamente 10 batallones que forman Un ejército, estamos hablando de casi 10.000 mil o 15.000 combatientes Que están en los repliegues de Artiomox Les han dado la orden de resistir Porque ya están allí los Leopard Los vehículos blindados occidentales Que también los han enviado Aunque ustedes saben que todos los radares Y las municiones de precisión están dando en el blanco y los están dejando fuera de servicio, es decir, toda la maquinaria, equipos armas y artillería pesada que está llegando de occidente, el objetivo de la federación es buscarlos y ponerlos en el objetivo y eliminarlos, pero la orden es sostener a Bakhmut para darle tiempo según Setsky, tiempo ucrania a de preparar la contraofensiva contra el ejército de la federación, con el objetivo de ir a recuperar asentamientos que ya están en control del Kremlin así como poder abrir los accesos a las vías que han sido cedidas al control de los rusos y que eran vías importantes para el suministro de municiones para las líneas de defensa ucranianas. A esto se le suma el duro invierno que allí está azotando en esta zona que impide los accesos de las tropas por tierra. Pero la orden, como se lo decimos por parte del Ministerio de la Defensa en Kiev. Es de repliegue y agrupamiento para las tropas con el fin de intentar causar el mayor daño a los grupos Wagner que están tomando varios puntos importantes para la toma de Bakhmut o Artemiox. Pero Yekbeni Prigozhin en las últimas horas, ustedes saben que Yekbeni Prigozhin es el director o fundador de los grupos Wagner, eh, grupos de asalto que colaboran con el ejército ruso. ayer en el con Ucrania lo ha dicho y ha puesto en alerta a sus subalternos de que van a estar con los ojos puestos las 24-7 allí no se duerme en Bakhmut porque un centímetro que avance cada bando es una pérdida incalculable. Pirigozin ha dicho que ya la federación los ha provisionado de municiones para oxigenar las líneas del frente y que están listos y preparados para cualquier contraofensiva de las AFU que está siguiendo paso a paso el nuevo plan que ha presentado Silirsky a Zelensky Y también mientras llegan los pilotos o encargados de operar los tanques Leopard 2 que están siendo instruidos en España, que argumenta el gobierno de Pedro Sánchez que esta asistencia militar como miembro de la OTAN para la formación de militares ucranianos en el despliegue operativo de los tanques de combate Leopard. Aún no hay comentarios por parte de la federación con respecto a esta situación, a esta colaboración que está prestando España como miembro de la OTAN a los soldados ucranianos que están siendo instruidos para el manejo y la operatividad de los tanques Leopard 2A6. En las últimas horas se saben que las autoridades en Kiev han comenzado la transferencia a la dirección de la aviación militar de Saporoshi, según esta información del diario militar Avia.pro. La aviación militar ucraniana se ha desplegado en la dirección de Zaporilla en previsión de una ofensiva a gran escala. Dice la información en el contexto de cómo Ucrania comenzó a transferir intensamente las tropas a la región de Zaporilla y una reunión a una agrupación con un número total de aproximadamente se sabe que son 40.000 mil personas la transferencia de los aviones militares de la fuerza aérea de U al territorio de Zaporilla. Además, se habla que no solamente han trasladado helicópteros, sino que se habla de aviones de combate, lo que está indicando que Kiev estaría realizando preparativos intensos para el inicio de una ofensiva en esta región, según Vladimir Rogov, que ha expresado esta información, que ha dicho que también Zelensky ha comenzado la transferencia de la aviación a la dirección de Zaporilla. Los expertos temen que las Fuerzas Armadas de Ucrania puedan intentar iniciar bueno contraofensivas en dos direcciones de línea del frente a la vez en particular. Y en estos momentos pues se habla mucho en Arteomox o en Zaporilla. Sin embargo, fuentes anteriores cercanas a las PMC informaron que el ejército ucraniano se volvió más activo en la dirección de Kerson, lo que puede indicar que estas líneas remotas pueden ser utilizadas para llevar a cabo una ofensiva a gran escala contra una de estas zonas. Hace pocas horas, luego del mensaje de advertencia por parte de Pyongyang, que lanzó dos misiles de crucero, han comenzado los ejercicios militares entre el norte y Corea del Sur, ejercicios que se llaman Freedom Side. ¿Qué significan escudo de la libertad 2023? Y desde el norte y Seúl dicen que este tipo de eventos se están realizando porque es una respuesta a las seguidas amenazas. Por parte del gobierno de Kim Jong-un, el mismo alcalde de Seúl allí en Corea del Sur dijo que bueno, ya es injustificado que Corea del Sur se abstenga de no producir sus propias armas nucleares tratando de buscar la desnuclearización de Corea del Norte. Allí, luego de estas declaraciones, ciudadanos han expresado su inconformidad por la realización de este evento armamentístico porque piensan que esto podría llevar a una directa con Corea del Norte. Pyongyang cree que estos ejercicios es una especie de preparación para la invasión de su territorio y esta justificación la toma, estamos hablando de Pyongyang, como una razón para poder seguir desarrollando su programa nuclear para disuadir las amenazas en su territorio. El mismo eh, presidente Kim Jong-un Allí en Pyongyang le habría ordenado a sus tromas la semana pasada intensificar los ejercicios y simulacros de una guerra real y ha sido esta declaración tomada por Occidente como un estado con armando. Es algo que el mismo Kim Jong-un ha dicho que esto es irreversible y vamos a estar muy pendientes de esta información porque se puede salir de control un poco la situación allí porque Kim Jong-un está furioso y Estados Unidos y Corea del Sur están metiéndole como quien dice candela a la vaina y estaremos muy pendientes de esto.